buenas tardes, aquí con café en mano les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de un café con la biblioteca. Mi nombre es Cenia Olmos y soy referencista en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco de la Universidad de Costa Rica. En esta conversación me acompañarán Patricia Vargas y Rolando Álvarez, ambos también referencistas de la Biblioteca Tinoco. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo le va, Patricia? Buenas tardes, muy bien. Qué tal, eh, Rolando, Senia, un gusto para mí eh, estar en una transmisión más de un café con la biblioteca. Muy bienvenida, una bienvenida muy cordial también a nuestra audiencia que nos acompaña este día. Hola Patricia, hola Senia y hola quienes nos siguen en esta transmisión. Bueno, este es nuestro quinto café con la biblioteca desde la virtualidad. Para quienes no nos hayan podido acompañar en las sesiones anteriores, les invitamos a visitar el perfil de Facebook del CIBDI para que los puedan repasar. Las sesiones que hemos compartido con ustedes son el 30 de septiembre, criterios para evaluar fuentes de información. El 7 de octubre, cómo elaborar estrategias de búsqueda. El 14 de octubre, compartimos con ustedes tips para buscar materiales específicos en bases de datos. Y el 21 de octubre, la base de datos SAGE Research Methods. Les recuerdo además que a partir de este momento pueden hacer sus preguntas por medio de comentarios durante esta transmisión y al final les estaremos respondiendo sus inquietudes. Y en esta nueva transmisión vamos a compartir con ustedes en este nuevo Café con la Biblioteca el tema ¿Cómo contribuye el CIPDI con la prevención del plagio? Hoy vamos a conversar acerca de los siguientes aspectos. Algunos casos sospechosos de plagio, el concepto de plagio, razones por las que se comete plagio, trabajos no originales, la normativa institucional, la contribución del Cibdi con la prevención del plagio en la Universidad de Costa Rica y por último les mostraremos dos ejemplos en los que se evidencia consecuencias de incurrir en plagio. Ahora Rolando nos va a compartir el primer punto de la temática del día de hoy con algunos casos sospechosos de plagio. Adelante, Rolando. Gracias, Zenia. Pues el plagio usualmente lo asociamos con lo académico, pero realmente es un tema que está relacionado y es relevante para distintos ámbitos de la sociedad, como la ciencia, como puede ser el arte y la cultura, como puede ser la industria y también la política. Vamos a iniciar contándoles un poco acerca del Club América de México. Este equipo es uno de los dos más importantes en fútbol de ese país y hace cuatro años pues, cumplió sus 100 años de fundación. Para tal motivo le solicitó a un eh, cantante, se llama Jorge D'Alessio, que le compusiera un himno conmemorativo. Cuando la canción eh, salió a la luz, pues, eh, fue muy notoria la similitud con un himno de otro centenario previamente eh, que se había conocido del Club Sevilla de, de España. Este himno fue eh, escrito por un cantautor conocido como el Arrebato, cuando la América pues, eh, se vio envuelto en esta polémica, le achacó la total responsabilidad a Jorge D'Alessio, y este a su vez se defendió diciendo que hizo lo que la América le pidió, un himno como el de Sevilla. El asunto no quedó ahí porque podemos observar en la parte inferior de la pantalla dos logos, el izquierdo es de la América, también conmemorativo al centenario, pero ustedes notarán que es muy similar al de la derecha, que corresponde al logo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces, eh, pues esto desató una serie de burlas en ese momento en las redes sociales en contra del América de México. El segundo caso con el que vamos a hacer esta introducción eh, se da en, el, en las esferas de la política. En 2008, cuando Barack Obama era, en aquel momento candidato a la presidencia de los estados unidos michelle obama pronunció un discurso ocho años después en la convención del partido republicano melania trump eh, pues utilizó palabras muy similares eh, que igual nuevamente le levantaré una serie de suspicacias vamos a escuchar parte de sus discursos para que ustedes juzguen and barack and i were raised with so many of the same values like mean the values. You work hard for what you want in life. That you work hard for what you want in life. That your word is your bond. That your word is your bond and that you do what you say you're gonna do. And you do what you say and keep your promise. that you treat people with dignity and respect, even if you don't know them and even if you don't agree with them me Bien. Bueno, ahora Rolando, eh, tal vez usted nos puede entonces aclarar el concepto de plagio. Claro Zenia, esto lo haremos con la ayuda de tres eh, autores distintos. La Real Academia Española, disculpen, el año pasado lo definió como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Por su parte, Ochoa y Cueva Lobel dicen que es una copia literal o parafraseada de ideas de un autor sin dar el crédito correspondiente en un trabajo académico. Y la Asociación Estadounidense de Psicólogos dice que es el acto de presentar palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias, negando así el crédito de los autores o creadores del contenido original. Bien, en cuanto al plagio... Por la experiencia que hemos tenido en las bibliotecas y por también lo que se puede leer en la literatura eh, sabemos que puede ser accidental o sin intención, bueno accidental ¿por qué? porque tal vez eh, hay personas sobre todo en, en, en edades iniciales, en etapa también universitaria que no han recibido formación al respecto desconocen que es plagio, desconocen que es una cita, que es una referencia y esto los puede conducir a incurrir en un plagio involuntario, también puede darse el caso de una referencia olvidada que se define como, bueno, sé que estoy consciente que debo utilizar una cita o que tomé ideas de otro autor, pero olvidé, ¿verdad? Sin querer totalmente la referencia o incluir también la cita cuando correspondía. Está la contraparte que es totalmente intencional. Cuando tengo una formación, cuando ya soy un profesional, que he hecho esto algunas veces y simplemente por facilitar mi trabajo, por la obtención de un objetivo, este, pues no tengo, no, no se tiene reparo en utilizar un, un plagio intencional a sabiendas de que estoy en una eh, actitud, de una o en un hecho que no es pues nada eh, bueno. Entonces, pues también pueden presentarse cualquiera de estos casos y ya vemos que pues el plagio en parte puede ser también una decisión propia de cada persona. Cierto, Rolando. Y bueno, con su explicación nos queda más claro ahora esta temática que estamos tomando el día de hoy o estamos exponiendo el día de hoy. Muchas gracias. Y usted nos podrá ahora comentar entonces por qué será que se incurre en plagio. ¿Cuáles serán algunas de esas razones, Rolando? Sí, Xenia. Lo que estamos viendo en pantalla viene de un estudio. Tomamos algunas de estas razones que se, se, se basan propiamente en razones estudiantiles. ¿verdad? Esto lo, lo elaboraron unas autoras Medina Díaz y Verdejo Carrión. Y eh, algunas de estas razones son estas. ¿verdad? Destrezas limitadas en la búsqueda, en la citación, en el parapraseo y en la evaluación de fuentes de referencia. Aquí vemos ya pues, una oportunidad y un reto que tenemos las universidades o en este caso también las, las bibliotecas universitarias para responder a esta demanda. Una conceptuación errada de que plagio solo se refiere a textos escritos, y pues no, tenemos que tener claro que también esto incluye imágenes, incluye cosas gráficas, incluye eh, medios audiovisuales, incluye todo aquello que venga de la cibernética, entre otros, por lo tanto, esa falsa idea de que solo es lo que están libros son revistas, pues es, es equivocada y algunos estudiantes pueden mantenerla creencia también que lo que está disponible en la red de internet es de dominio público y no hay que no hay que reconocer su autoría. Hasta hace pocos hasta hace poco tiempo era muy dado que la gente insertara imágenes o fotografías en los trabajos sin ningún tipo de de crédito a quien era pues el, el o quien tiene los derechos de esas imágenes. Entonces es algo que ha ido cambiando y que igual las bibliotecas y las universidades tenemos responsabilidad en esto. Falta de claridad en el significado de distintos términos relacionados con la escritura, por ejemplo, términos como conocimiento general, como qué es parafraseo o cuáles son mis propias palabras que no debo eh, o no es necesario citar. Entonces, bueno, estas quizás son falencias que se vienen arrastrando desde educación secundaria en algunos casos y bueno, la academia, en este caso la universidad también debe ser partícipe de ir formando al estudiante para que estas prácticas vayan pues quedando en el olvido. También un manejo por el tiempo, que esto va a ser meramente decisión personal, ya sea porque no planifiqué bien, no soy bien organizado, o porque matriculé una cantidad excesiva de cursos que en algún momento pues, no, me está, no estoy dando abasto y por lo tanto busco una salida fácil para poder cumplir con, la, pues, con las asignaciones que tengo pendientes. Puedo tener también, o se pueden tener presión por obtener buenas notas, ya sea por presión de la familia, por presión de los colegas o amigos, compañeros de trabajo, en el caso profesional, o pues quizás aún más grave cuando estoy, cuando tengo una beca y necesito obtener buenas calificaciones para poder mantener esa beca y poder continuar con mis estudios. Ninguna experiencia previa o destrezas pobres en la escritura y en la redacción académica. Aquí podemos intervenir docentes, podemos intervenir las bibliotecas, pueden puede intervenir pues las, las escuelas como tal. Y finalmente, el poco riesgo de ser descubierto. ¿Por qué? Porque tal vez en la educación secundaria no habían medios o no habían herramientas para la detección de similitudes que... que pues que acaben el plagio, entonces tal vez el estudiante tiene la falsa idea de que no va a ser descubierto, o porque ya ha sido descubierto y nunca ha recibido sanciones ante este acto, entonces pues eh, es algo que igual se ha ido o se trata de ir cambiando desde la biblioteca universitaria. Qué interesante, Rolando, muchísimas gracias, porque sí, se nos aclara mucho, pues, eh, estas razones, ¿verdad? Bueno, y eh, ahora eh, queremos mostrarles este otro, otro aspecto, ¿verdad? Y mencionarles que Tunitin, por ejemplo, es eh, una herramienta que permite detectar similitudes. Ha identificado esta, esta institución o esta empresa, ha detectado varios tipos de trabajo no original, los cuales, bueno, ahora Patricia nos va a mostrar a continuación y luego veremos el caso de un investigador que falsificó datos. Adelante, Patricia. Gracias, Zenia. Sí, para nosotros, eh, dentro de esta temática, era muy importante eh, compartir eh, con las personas que nos acompañan esta tarde esta infografía, infografía elaborada por Turnitin. La infografía, como bien lo dice acá el título, los 12 tipos de trabajo no original más comunes. Entonces, Turnitin eh, se dio a la tarea en este 2020 de recopilar. Eh, dentro, de su, eh, dentro de sus investigaciones, dentro de sus trabajos, eh, a lo largo de un proceso, clasificar es, esos trabajos no originales, ¿verdad? y nos ofrece estas, esta tipología, estos 12 tipos. Nos pareció muy importante compartirlo porque como bien eh, dice ahí mismo en la infografía, y me voy a permitir eh, leerlo, Estar familiarizado tanto con formas nuevas como tradicionales de mala conducta académica puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Y el objetivo de esto es elaborar, elaborar o permitir que los estudiantes elaboren trabajos auténticos. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque desde, desde cualquier punto de vista, Siempre dentro de la academia es eh, un gran apoyo el que el estudiante, la comunidad estudiantil, tenga conocimiento de si estoy cometiendo X o Y, eh, error o falta, reconocerla, saber que eso es un error, es una falta, para mejorar y poder elaborar y entregar trabajos de calidad. Dentro de las opciones que nos ofrece la infografía, Vamos a hacer alusión a algunas de ellas. Vamos a comenzar con eh, el pensamiento original. Ese, es, ese sería el aspecto clave cuando yo entrego ese trabajo auténtico, ¿verdad? donde he logrado identificar aspectos que podrían llevarme a cometer tal vez un error, una falta, de, de, de una u otra forma. Entonces dice pensamiento original el estudiante envía un trabajo propio, creado con ideas originales, que al fin y al cabo ese sería eh, el aspecto más importante a la hora de que elaboramos y entregamos un trabajo en nuestra clase. Desde el más pequeño, ¿verdad? de unas cuantas páginas, hasta por supuesto al final de, podríamos eh, pensarlo en nuestras vidas universitarias, en nuestras carreras, cuando ya entregamos, elaboramos y defendemos un trabajo final de graduación de grado posgrado. Este trabajo con pensamiento original, dice, creado con ideas originales y sustentado con fuentes correctamente citadas, ¿verdad? Eso es muy importante, saber que yo ese trabajo lo puedo eh, eh, alimentar también o sustentar con otras fuentes, no necesariamente todo es de mi propia autoría, pero saber que debo eh, agregar citas, que debo eh, agregar referencias de una forma correcta y bajo una normativa. Luego, eh, más adelante, dentro de ya los 12 tipos, podríamos mencionar el que hace alusión a copiado y pegado. Tal vez ese es el más conocido por todos. Dice copiar y pegar contenido de internet u otra fuente sin usar citas. Importantísimo este aspecto, ¿verdad? Tener siempre conciencia que si voy a incluir ideas de otros en mi trabajo de investigación, debo citarlo, debo referenciarlo adecuadamente. Autoplagio. Este queríamos eh, tal vez resaltarlo en este momento porque podría ser que mm, de pronto yo no tenga claro o claridad al respecto de, de, de este este tipo de trabajo no original. Entonces leamos, reutilizar un trabajo propio, anterior, sin atribución, ya sea usando el trabajo completo o citándolo en exceso, eso me haría incurrir en esta tipología de autoplagio. Tenemos que tener eso presente y si vamos a incluir eh, texto, que yo elaboré para otro trabajo de investigación, debo hacer alusión en el que estoy entregando en ese momento. Plagio involuntario. Nos acaba de eh, comentar Rolando, ¿verdad? Que podemos cometer plagio eh, intencional o, o intencionalmente o sin intención o accidental, ¿verdad? Esa es otra opción. ¿Qué vendría siendo esto de plagio involuntario? Es aquel plagio por omisión de citas o comillas por descuido o parafraseo involuntario. Entonces el plagio involuntario podría ser aquel, imaginémonos que de pronto leí varios textos de varios autores y tal vez no tuve el, el cuidado de ir anotando eh, las ideas claves de cada uno de ellos. Y poniendo las autorías para que a la hora de elaborar el trabajo eh, personal que voy a entregar en la clase, en el curso eh, X, eh, no se me olvidara que esas ideas eran de este y este autor. ¿verdad? No incluirlas porque puede ser que las haya incluido como si fueran de autoría personal y no es así. Entonces podríamos eh, cometer ese plagio accidental o involuntario, que igual... ¿verdad? Eh, la razón es, es diferente a, al plagio intencional, pero viene siendo eh, pues una falta. Alteración de fuentes. Ese es uno tal vez dentro de las eh, tipologías que nos ofrece Turnitin, una de las tal vez eh, más graves, eh, pienso yo, porque dice lo siguiente. Vean ustedes qué, qué importante lo que dice. Dice incluir información incompleta o imprecisa sobre las fuentes, para que no se puedan encontrar. Eso sería gravísimo, ¿verdad? Eh, cometer ese error, esa falta, sería algo gravísimo en un trabajo de investigación, a nivel, en, en cualquier nivel, pero eh, eh, traigámoslo al, al ámbito académico en el cual estamos eh, trabajando en este momento. Falsificación de datos es eh, la última de las opciones Dentro de esta tipología que nos ofrece Turnitin, falsificación de datos dice adulterar o fabricar datos, imagínense qué grave, o apropiarse indebidamente del trabajo de alguien, poniendo en riesgo la reputación del investigador, de la institución o de la publicación en la cual se hace ese trabajo en el cual se falsificaron datos. Para ejemplificar esta última opción dentro de esta tipología que nos ofrece Turnitin, voy a comentarles de seguido una, eh, un caso muy eh, particular que ocurrió allá por el 2004. Este señor dice, el engaño de la clonación humana de este científico. El científico coreano hizo creer al mundo en el 2004 que había conseguido clonar células madre embrionarias por primera vez. Él falsificó datos. Más abajo en la misma eh, noticia nos aclara que este investigador coreano licenciado en veterinaria hizo creer al mundo que había conseguido la primera clonación de células madre de origen humano. Y su trabajo fue publicado en, una, en, una, en un magazine eh, que es uno de los magazines más reconocidos a nivel internacional que se llama Science. Él logró que su publicación saliera ahí. Más adelante, en 2005, se destapó el fraude. Cuando ya los eh, científicos... Eh, coreanos comenzaron y de otros lugares comenzaron a analizar y a, y a indagar eh, sobre la investigación que él aportó, comienzan a descubrir detalles que no, eran, que no daban eh, por cierta aquella eh, investigación. Por lo tanto, eh, más abajo nos dice la noticia, el gobierno decide que las investigaciones del doctor debían ser verificadas por un comité científico. Este comité científico hace su análisis y encuentra graves fallos en los procedimientos, pruebas simuladas y datos falsos. Eso, eh, imagínense, es, es gravísimo, ¿verdad? A nivel de, ya de una investigación a nivel internacional, lo que eso significaba, ¿verdad? Y luego, la consecuencia, bueno, este científico es expulsado de la Universidad de Seúl, su laboratorio cierra completamente y al final les queríamos compartir pues una consecuencia eh, mucho más, eh, más amplia que no, es personal, es a nivel institucional, es a nivel eh, eh, profesional, donde nos indica que este científico a lo largo de los años eh, después pues retoma lo que es la investigación, trabaja en un laboratorio local, pero vean lo que dice aquí al final. Aunque con su reputación ya manchada para siempre. Producto de esa gravísima, eh, gravísimo error que él comete en 2004, esa gravísima falta. Será un, un ejemplo de falsificación de datos que queríamos compartirles. Qué tremendo, Patricia tremendo este caso verdad y cómo finaliza bueno eh, a toda la audiencia le quiero recordar en este momento que pueden hacer sus consultas sus preguntas por medio de comentarios en esta transmisión y al final les estaremos respondiendo con mucho gusto sus consultas bueno hasta el momento hemos abordado algunos casos sospechosos de plagio el concepto de plagio razones por las que se comete plagio y trabajos no originales como nos lo acaba de mostrar patricia Ahora vamos a enfocarnos al ámbito de la Universidad de Costa Rica. Rolando nos va a mostrar la normativa institucional de la universidad. Sí, genial. Pues eh, realmente esto no es, no es ajeno a nuestra universidad, por lo tanto la universidad se ha anticipado y ya tiene incluido dentro de esta normativa posibles eh, sanciones y tipificadas estas faltas en caso de haber incurrido en plagio. Entonces, igual nosotros como CIPDI nos hemos dado la tarea de informar a los estudiantes para que no, pues para que tengan conciencia de, de lo que les podría acarrear eh, incurrir en un plagio. Entonces, primeramente vamos a ver el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la universidad, el cual en el artículo 4, incisos J y K lo define o lo, lo especifica de esta manera plagiar en todo o en parte obras intelectuales de cualquier tipo. Recordemos que pueden ser escritos, pueden ser música, puede ser cualquier obra de arte, etc. Y presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas para cumplir con los requisitos de cursos, trabajos finales de graduación o actividades académicas. Entonces, al ser una falta muy grave, en el artículo 9 del mismo reglamento, encontramos cuál sería pues eh, eh, la sanción para esto. Entonces nos dice aquí que las faltas muy graves acargarían una suspensión de su condición de estudiante regular no menor a seis meses calendario, hasta por un total de seis años calendario. Eso va a depender pues de lo, de lo que se dictamine en ese momento. Pero no es exclusivo eh, pues únicamente para estudiantes, también el personal eh, docente está está aquí eh, normado y vamos a ver, eh, esta por su parte sería en el artículo 7 de este otro reglamento de régimen disciplinario del personal académico, en los incisos O nos dice, eh, plagiar, vean que es igual al del estudiante, plagiar en todo o en parte obras intelectuales de cualquier tipo. Y el inciso P si es bastante específico, dice falsificar parcial o totalmente información para cumplir con obligaciones propias de sus funciones o cualquier otra actividad institucional. Y nuevamente, pues está, al estar tipificado como una falta muy grave, la, la sanción va a ser eh, pues, bastante ejemplar, podríamos decirlo de esta forma. El artículo 13, en el inciso C, nos dice que un docente podría ser eh, suspendido sin goce de salario hasta por ocho días hábiles cuando fuese la primera vez. Si tiene una conducta repetitiva, entonces podría ser despedido sin responsabilidad patronal. Entonces, pues vean que la... Eh, una segunda vez que se incurre en plagio, pues va a ser bastante drástico la, lo, la sanción que podría tener una en este caso un docente. Bien, muy importante, Rolando, muchas gracias por su explicación, porque es importante conocer entonces la normativa institucional, ¿verdad? Tanto para estudiantes como para personal administrativo, claro que sí. Y bueno, como acaba de mostrarnos Rolando, entonces este, dentro de la Universidad de Costa Rica, pues se contribuye a prevenir el plagio, de diferentes formas, lo cual fortalece la integridad académica en la institución. Dentro de este contexto, cabe destacar que el sistema de bibliotecas ha desempeñado un papel importante al desarrollar diferentes acciones en su quehacer formativo, dirigido a la universidad, a la comunidad universitaria. Patricia ahora nos va a mostrar bueno, cómo contribuye el CIPDI con la prevención de plagio, Patricia. Gracias, Cenia. Sí, es muy importante para el sistema de bibliotecas colaborar dentro de la Universidad de Costa Rica con esta temática, con la prevención del plagio. Por ello, a lo largo de muchos años se han venido desarrollando una serie de actividades, contribuciones que desde el sistema de bibliotecas colaboran con este aspecto dentro de la universidad. Vamos a iniciar comentándoles que en primera instancia, eh, nos ocupa enormemente el fomentar en la comunidad estudiantil las habilidades requeridas para la búsqueda, selección de información de calidad para el desarrollo de sus trabajos de investigación. Más adelante les vamos a eh, contar acerca de un, una actividad específicamente que desarrollamos con una parte de la población universitaria eh, para lograr este aspecto porque eh, es importantísimo desde el sistema de bibliotecas, pues que la comunidad universitaria conozca eh, las herramientas y se apropie, ¿verdad? De ellas para saber buscar, para aprender a buscar, a seleccionar, a aplicar criterios a la hora de evaluar fuentes de información. Todo ello eh, que colabore y que redunde en mejores trabajos de investigación, trabajos de calidad. Capacitar en el uso de los diferentes estilos de citación. Desde el sistema de bibliotecas capacitamos en eh, diferentes áreas, ¿verdad? Y eh, para cada una de ellas, de pronto eh, hay diferentes estilos, diferentes normativas. Puede ser APA, Turabian, eh, Chicago o algunas otras más. Depende del área eh, de estudio en la que se encuentren los estudiantes o los docentes. Y siempre eh, pues es muy importante mostrar la normativa, pero también que quede clarísimo por qué es importante conocerla y aplicarla. ¿verdad? Lo que eso significa, el respeto a los derechos de autor, a, a las ideas originales, a no eh, incurrir en alguna falta, y eso redunda enormemente en la calidad de los trabajos. Capacitar en el uso de gestores de referencias bibliográficas estas herramientas tecnológicas. Tenemos a disposición de la comunidad universitaria varias y son muy importantes porque facilitan ese proceso de citar y referenciar en los trabajos de investigación. Por eso eh, también damos mucho énfasis en, este, en estas capacitaciones. Informar a la comunidad estudiantil acerca del plagio y sus consecuencias. Desde hace varios años, eh, desde el sistema de bibliotecas, ofrecemos charlas relacionadas con esta temática. Pues, eh, se incluye la temática del plagio y sus consecuencias en diferentes eh, actividades que propiamente se ofrecen desde el sistema de bibliotecas a la comunidad universitaria o también en muchas ocasiones nos han invitado en escuelas, carreras, facultades, a ofrecer eh, capacitaciones o charlas sobre esta temática. Capacitar a docentes, investigadores y funcionarios administrativos en el uso de herramientas para detectar similitudes. También eh, son herramientas que facilitan el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, el proceso de mejora en la calidad de los trabajos de investigación. Siempre eh, cuando se capacita en este tipo de herramientas que detectan similitudes, el enfoque es formativo definitivamente, tanto en el estudiante como en el docente, ese es el énfasis cuando se, cuando se ofrecen estas capacitaciones y nunca eh, desde el punto de vista punitivo porque no se lograría eh, lo que al final eh, se quiere apoyar, que es la mejora, en la calidad de los trabajos de investigación que se elaboran dentro de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias Patricia, muy interesante. Y bueno, para continuar con este tema, veremos ahora algunas imágenes que nos ilustran algunas de las actividades, como lo acaba de mencionar Patricia, que ha desarrollado en la Biblioteca Luis de Metro Tinoco al respecto. Bien, eh, lo que observan a su izquierda es el último afiche del taller de verano, Se le llamamos pues, cariñosamente en la biblioteca. Es un taller que es, pues, su nombre oficial es Desarrollando Habilidades para la Búsqueda de Información en Recursos Académicos. ¿Por qué le decimos de verano? Bueno, porque está dirigido a población de nuevo ingreso. Se les hace llegar esta invitación y ellos voluntariamente pues deciden inscribirse. ¿Qué, ¿Qué abordamos aquí o qué temas enfocamos aquí? Pues básicamente lo que Patricia hace un momento nos comentó, estilo de citación, gestores de referencias, criterios para evaluar y seleccionar fuentes de información, conocen repositorios, conocen bases de datos, conocen las colecciones de la biblioteca Tinoco, en este caso trabajan con los materiales, estrategias de búsqueda, comentamos sobre el plagio, sus implicaciones que puede tener en la universidad, eh, desarrollamos un tema... Y bueno, la metodología normalmente son clases magistrales, son prácticas dirigidas, son trabajos en grupo, ¿verdad? Entonces ha sido bastante enriquecedor, lo llevamos eh, haciendo desde el año 2016, al final del taller se realiza también una evaluación y año con año, según las, eh, las recomendaciones que los propios estudiantes nos hacen, lo vamos ajustando para la próxima generación que recibe este taller, entonces las imágenes de la derecha pues les ilustran a los estudiantes trabajando y finalmente quienes hayan asistido a todas las sesiones de cada una de esos de talleres porque abrimos varios grupos de forma simultánea pues reciben un certificado de participación. Sí, en esta otra pantalla les ofrecemos dos imágenes. La de la izquierda ilustra eh, una actividad, un taller que se desarrolló en el 2015. Eh, queríamos compartirlo en esta transmisión porque fue nuestra primera experiencia como taller de varias sesiones, en donde la temática era el estilo de citaciones de la APA. En ese momento eh, fue dirigido a docentes estudiantes del área de ingeniería y ellos eh, pues asistían a las sesiones eh, durante varios días, en, en varias fechas, como bien se eh, queda ahí evidenciado en, en el APIC. Eh, antes y después de este taller, pues se han dado otras actividades propiamente de capacitación, como ya les mencionamos, en el estilo de citación de la APA y en otros, muchos más pero este en particular correspondió a un taller ¿verdad? que era mucho más extenso y se, se ofrecían diferentes aspectos dentro de la temática del estilo de citación de la app. En la derecha vemos la portada de, de, ese, de esa guía de citación y referencias en el estilo Chicago Deusto, específicamente en el sistema Autor Año, fue elaborado desde el sistema de bibliotecas en el 2018 a solicitud de la revista Reflexiones, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales. Se le solicitó al sistema de bibliotecas en ese momento colaborar con la elaboración de esa guía que la utilizan los autores que envían sus artículos a la revista Reflexiones. Entonces fue una... Eh, una experiencia muy importante a nivel del sistema de bibliotecas en colaboración con nuestra comunidad universitaria. Pues tradicionalmente hemos brindado talleres, capacitaciones. Las escuelas eh, nos invitan para capacitar a docentes y estudiantes de manera presencial. Ante la realidad que hemos vivido este año, pues hemos adaptado estas capacitaciones a la virtualidad. Entonces mostramos tres ejemplos de actividades recientes en las que hemos participado. Una videoconferencia organizada por la Escuela de Administración de Negocios para propiamente docentes y estudiantes de los cursos de metodología de la investigación. La que observan a su derecha en la, en la, en la en lo superior es una capacitación dirigida a, al, a personal del Instituto Costarricense de Electricidad. Y la inferior a la derecha, en color azul, pues reciente de la semana pasada fue una capacitación del estilo APA, séptima edición para el Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, entonces pues queríamos también mostrar que como hemos dicho desde siempre del sistema de bibliotecas la, la pandemia no nos ha detenido y hemos tratado de llevar la biblioteca lo más posible a sus hogares Bien, finalmente dentro de estas actividades que queríamos comentarles está este webinar en el que fuimos invitados por Turnitin en abril del 2017 ese webinar fue muy importante para el sistema de bibliotecas, nos permitió compartir eh, la experiencia del de taller de verano, como nos comentaba Rolando, que se ha venido desarrollando a lo largo de varios años, con personas de toda América Latina. En ese momento se conectaron eh, bastantes eh, personas de toda América Latina y compartieron con nosotros Buenas prácticas para formular un marco sistemático de investigación documental. Entonces, esta fue otra actividad que nos permitió eh, colaborar con esta temática y fue muy enriquecedor en ese momento. Muchísimas gracias, compañeros. Muy interesante toda esta información que nos están brindando. Y bueno, les recuerdo a la audiencia que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, por favor, por medio de, en el Facebook, ¿verdad? en esa transmisión, y al final les vamos a estar respondiendo. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos han estado escribiendo. Y bueno, compañeros, eh, ahora para finalizar, vamos a mostrarle a la audiencia algunos ejemplos en los que se evidencian consecuencias de incluir en plagio. Bueno, aquí lo que queremos mostrarles eh, son ya propiamente que llegaron hasta el ámbito este judicial, Podemos decirlo de esta manera, hasta el, el ámbito jurídico. Entonces, los ejemplos que tenemos es en el mundo de la música y en la industria automotriz. Entonces, vamos a eh, compartir un par de notas que aparecieron en medios de comunicación internacionales. La primera, bueno, como les decía, tiene que ver con música y plagio. Lo que queremos resaltar aquí es que la Escuela de Derecho de Colombia en Nueva York ha documentado más de 100, ellos le llaman popularmente pleitos, por presuntos plagios musicales en sus archivos. Llama la atención que uno, pues muy, muy famoso y extenso, duró 20 años, 27 años en total. Bueno, ¿por qué fue tan famoso? Está involucrado George Harrison, un multiinstrumentista, compositor, eh, productor y cantante que formó parte a su vez de, de los Beatles, que es pues, pues, probablemente la, la banda más famosa, más influyente que ha existido en la historia de la música. Y pues lo que le sucedió a George Harrison fue que la, su canción, eh, My Sweet Lord, de 1970, fue acusada de plagio. Finalmente fue condenado a pagar 1.6 millones de dólares a, a una banda compuesta por mujeres, que la canción original era de los años 60. Si continuamos leyendo esta, pues esta, este artículo, encontramos nombres ilustres de la música, como Bob Dylan, como Paul Simon, como Led Zeppelin, como Johnny Cash, eh, como Madonna, entre otros. Y, y también pues podemos encontrar músicos más contemporáneos como Rihanna, como Coldplay, como Adele, verá Entonces pues es, bastante, es bata, bastante notorio que es un tema que no es nuevo, sino que viene prácticamente desde hace muchas décadas. Incluso aquí podemos observar que hay una, yo lo llamaría una demanda en, en tres vías, entonces pues es, es, los invitamos a que conozcan este tipo de casos porque son bastante curiosos y bastante llamativos de analizar. Y el segundo caso es propiamente la industria automotriz, como les decíamos, eso se vio implicado una, eh, una compañía china que produjo este modelo y pues básicamente fue una copia muy, muy exacta de, de un modelo del Range Rover. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, que leer un poco qué fue lo que sucedió. Vean que eh, pues los, los automóviles son muy similares y aquí nos dice que tras cinco años en una lucha legal, este, una corte en Beijing determinó que el... el, el el automóvil chino, Landwind, copiaba cinco características únicas del diseño del Evoque, que es el, que es el automóvil original de la, marca italiana, de la marca inglesa, perdón, Ranch Rover. Y bueno, decía ahí, el encabezado decía que era histórico. Bueno, ¿por qué histórico? Porque por primera vez en la industria automotriz mundial se ganó un caso en los tribunales chinos, que en este caso fue del grupo automotriz eh, Jaguar Land Rover. Entonces, eh, pues un par de ejemplos de que nos muestra que realmente esto aparte de lo que puede ser el ámbito personal o el ámbito académico, nos podría llevar incluso hasta tribunales y, y pues tener consecuencias bastante graves. Claro, compañeros, qué interesante conocer toda esta información, ¿verdad? Hay mucha más que existe, ¿verdad? Bueno, de esta forma eh, damos por concluida esta interesante temática que nos ha ocupado hoy, que hemos compartido con ustedes durante esta sesión. Ahora, pues vamos a dar paso a la sección de consultas de nuestra audiencia. Si las hay, ¿verdad? Vamos a revisar en el Facebook las consultas para irlas respondiendo con muchísimo gusto. Permítanme entonces revisar por acá las consultas que nos hayan ustedes elaborado. Bueno, tengo acá una primera pregunta. Se nos consulta, compañeros, ¿cuál es el programa que utiliza la Universidad de de, de Costa Rica para detectar plagio? Bueno, la universidad tiene una herramienta que se llama Turnitin, pero realmente preferimos decir que es una herramienta que detecta similitudes. Realmente el plagio quien lo va a definir es la parte humana, el docente en este caso, eh, va a ser quien defina si eso es plagio o no, porque la herramienta lo que me va a hacer es encontrar textos similares o referencias dependiendo de la configuración que se le haya dado a la herramienta que está presente en otras publicaciones o en otros trabajos que han sido previamente entregados en las universidades, ¿verdad? Que utilicen este recurso. Entonces, pues, podemos decir que estamos contrastando trabajos que se supone son originales de estudiantes, investigadores, porque también utilizan las, las revistas de nuestra universidad, algunas revistas de nuestra universidad, con fuentes a nivel internacional. Eh, Patricia lo mencionó en algún momento también, que, que usualmente tenemos que darle un, pues un, una visión formativa y no punitiva, entonces Turnitin es una herramienta que puede ayudar o que va, va a coadyuvar a, a elaborar trabajos de mayor calidad ¿verdad? sin incurrir en plagio y siempre propiciando la integridad académica en la institución. Excelente, Rolando, muchas gracias. Y bien, eh, tenemos otra consulta, permítanme leerla. Se nos pregunta, ¿dónde encuentro el reglamento para estudiantes de la U? Que mostraron? Sí, gracias, Enya. Eh, ahí sería indicarle a la persona que nos consulta que puede ingresar al sitio web del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y ahí hay eh, una pestaña eh, que se llama normativa. Ahí puede encontrar ese y otras más eh, reglamentaciones a nivel institucional. Uh -huh. Excelente, muchas gracias Patricia y Rolando por responder las consultas y muchas gracias a la audiencia por consultarnos, ¿verdad? Por preguntar. Bueno, con esto eh, damos por terminada la sección de consultas. Muchas gracias de verdad a todos y todas. Y ahora les vamos a compartir varias opciones de contacto en caso de que deseen más información, como lo son nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Vamos a colocar entonces esta información. Y como vemos, en la, en nuestro sitio web sería cibdi.ucr.ac.cr. En Facebook nos encuentran como cibdi y en Instagram como cibdi.ucr. Bien, de esta manera damos por concluida una sesión más de un café con la biblioteca de forma virtual. Recuerden que pueden compartir esta publicación para que llegue a más estudiantes y docentes y público en general, que hoy también nos ha visitado. Que pasen una linda tarde. Vamos a, a darle el paso a los compañeros para que también se despidan. De mi parte quería agradecerles que una vez más nos acompañen en este café y los esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Muchísimas gracias. Un gusto como siempre, Senia Rolando, compartir con ustedes, con la audiencia. Y recuerden que desde la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco estamos para apoyarles, para servirles en lo que requieran. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.